Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos nosotros grabar nuestra presentación de una diapositiva en PowerPoint para posteriormente compartirlo con nuestros estudiantes. Entonces, para poder realizar la grabación de nuestra presentación, nosotros tenemos que irnos hasta la pestaña presentación con diapositivas y asegurarnos de que estas opciones de reproducir narraciones, usar intervalos y mostrar controles multimedia estén activos. Una vez que eso esté en activo, entonces nos vamos acá en la opción donde dice grabar desde el principio. Al seleccionar esta opción nos va a aparecer una pantalla de presentación donde podemos ver varios controles. Esta opción, la primera opción en este caso, es la de iniciar la grabación propiamente dicha. Esta nos sirve para detener y esta nos sirve para eh, iniciar una vista previa o para escuchar lo que nosotros eh, grabamos posteriormente a, a, a detener nuestra presentación. En este punto, nosotros podemos observar también las notas que se encuentran debajo de la, de la diapositiva de PowerPoint. Acá nosotros podemos este, borrar todas las grabaciones existentes si es que tenemos grabaciones sobre esta diapositiva y en este punto es donde nosotros podemos seleccionar en este caso el micrófono de origen donde va a grabar la presentación en este caso y si queremos que la cámara esté activa. Fíjense que en este caso acá el micrófono ya está activo, ¿sí? Y si queremos que nuestro rostro aparezca ahí en ese caso, tenemos que activar el, la cámara de, de, de nuestra webcam. ¿sí? Y también, este, una vez que activemos la cámara de nuestra webcam, nosotros acá podemos eh, tener una vista previa. Entonces, sí es que nosotros queremos que se vea nuestro rostro en, en esta presentación. Bien, este, voy a desactivar la cámara para ver cómo funciona esto acá. Y acá tenemos otros controles, por ejemplo, este es el, el, el control donde funciona como un apuntador, en este caso cuando estamos haciendo la presentación. Y esta opción que es la de un marcador que nos sirve para poder nosotros eh, resaltar ciertas partes del texto que estamos presentando. Y con esta opción entonces nosotros podemos borrar también lo que estuvimos escribiendo. Bien, entonces conociendo un poco el ambiente de trabajo, vamos a comenzar esta esta grabación. Y yo voy a asumir de que voy a presentar eh, cómo un alumno tiene que ingresar o, o, o cómo un usuario, ya sea alumno o docente de la Facultad de Ciencias Médicas, eh, tiene que ingresar dentro de nuestra plataforma Módulo. Entonces, voy a darle en grabar y ahí va a empezar una cuenta regresiva. Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos nosotros eh, ingresar dentro de nuestra plataforma. Para poder ingresar dentro de nuestra plataforma Moodle, nosotros tenemos que ingresar hasta esta dirección, moodle.net.una.pi y a partir de ahí entonces nos va a aparecer eh, esta ventana donde nosotros tenemos que ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que nosotros ingresemos esos datos, entonces damos clic en el botón acceder. Puede ser también que se dé el caso de que nosotros hayamos olvidado nuestra contraseña, entonces hacemos clic acá en olvidó nombre de usuario o contraseña entonces la plataforma nos dará la oportunidad para completar ciertos datos y enviarnos una contraseña provisoria. Ahora, si es el caso en el cual uno quiere este, eh, eh, acceder a, a, a la plataforma, entonces, este, como ya les expliqué, eh, tiene que eh, ingresar esos datos. Pero también puede ser de que eh, uno todavía no tenga un usuario en este caso y necesite crear una cuenta. Entonces para ello, dentro de nuestra plataforma hay una opción donde dice registrarse como usuario y uno al registrarse como usuario en este caso, este, le va a, a, a aparecer este formulario donde el usuario tiene que completar todos sus datos y posteriormente recibirá... El, los datos de usuario y contraseña de parte del administrador de la plataforma en su correo electrónico. Si necesita consultar sobre las funcionalidades de nuestra plataforma Moodle, puede visitar en este caso eh, nuestro canal en YouTube para obtener mayor información. Muchísimas gracias por eh, eh, compartir este video con nosotros y nos vemos en el siguiente video. Bien, eso fue lo que estuve diciendo. Ahora me voy a detener. Y todo lo que estuve diciendo a partir de que yo le di acá en grabar se quedó guardado. Eso se puede observar. Fíjense que en cada una de las presentaciones se encuentra este icono de lo que sería eh, el, el, el icono de la grabación en este caso. ¿sí? Entonces uno ya puede observar de que cada una de estas presentaciones fue eh, grabada. Eso se puede observar en, en esta parte del modo presentación como también se puede observar en cada una de las diapositivas eh, de, del PowerPoint. Acá está el, el icono que nos muestra que esta, esta diapositiva tiene grabado. Bien, entonces, ya tenemos grabada nuestra presentación y a continuación lo que tenemos que hacer es tenemos que eh, guardar este archivo como video entonces para ello nos vamos hasta este punto, ¿sí? hasta archivo nos vamos hasta exportar y nos vamos hasta la opción crear un video podemos seleccionar diferentes opciones yo lo voy a dejar en Full HD en este caso que utilice justamente esas, estas narraciones que tiene el video y una vez que tengamos estas opciones este, definidas, entonces este, simplemente le damos en crear video. Esta acción va a durar unos segundos. ¿sí? Entonces uno este, eh, le, le da en guardar y suele tardar eh, dependiendo de, de qué tiempo, de qué cantidad de tiempo en este caso nos haya tomado grabar el video, entonces este proceso suele tardar mucho. Es por eso que yo en este momento voy a pausar este video y posteriormente vamos a escuchar el, eh, vamos a visualizar el, el video que acabamos de grabar. Muy bien, entonces ahora ya este, comencé, eh, terminó la, la lo que sería la grabación del audio, ¿sí? eh, de, del video en este caso, nosotros ya tenemos un archivo de, de eh, video en este caso y este lo que vamos a hacer a continuación va a ser este ir hasta donde está nuestro video que es acá en este punto y vamos a escuchar el video que acabamos de grabar. Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos nosotros ingresar dentro de nuestra plataforma.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 ventana donde nosotros tenemos que ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Una Benavista, vez que nosotros ingresamos entonces, esos este, datos, entonces damos clic en el botón acabamos de acceder, de grabar. Puede también que se sí, dé el caso este, de que nosotros hayamos Ahora olvidado. ya estamos en, en condiciones de compartir ese video en nuestra aula virtual, ya sea en, nuestro, en nuestra aula de Moodle o en nuestra aula de Classroom. Los videos relacionados a cómo realizar esa tarea ya están publicados en nuestro, eh, en nuestro canal de YouTube. Espero que este video les pueda ayudar para grabar sus clases y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.